vivir en paz es importante vivir en paz el mundo lo necesita ver que el creyente el que cree en jesús el que es discípulo del señor se esfuerza en vivir en paz pero para vivir en paz se necesita tener paz mental espiritual paz física Tener esa paz mental es importante para poder ser un hombre y una mujer controlado. Y hay que pedir al Señor el don de la paz. Señor, dame paz. Dame paz en mi mente. Dame paz en mi interior. Tener paz para dar paz, para transmitir la paz. Que la Virgen interceda por ti y por tu familia.